sangre Santísimo Señor de Chalma, mi Madre Santísima de Guadalupe, mi Madre Santísima de los Remedios. Hablando con el permiso de las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos, principalmente, aquellos que dejaron estos bonitos recuerdos, estas herencias, estas obligaciones y devociones. Y hablando con el permiso, primeramente, de nuestro Señor Capitán, el Señor Mario Cruz Juárez jefe fundador señor felipe hernández Dios. hablando con el permiso de la ánima bendita de la comadrita inocencia hernández rosas Dios. y hablando así con el permiso de mi padre santísimo señor de la preciosa sangre que venimos a venerar por esta santa noche y el día de mañana compadritos pues para dar la bienvenida a cada uno a cada cual para que aposenten su corazón en este recinto que nos han dejado como herencia, como tradición y que pues no olvidamos que tenemos este compromiso de celebrar esta santa velación el segundo domingo de julio para nuestro Padre Señor de Chalma, nuestro Padre Señor de la preciosa sangre. Pues compadritos sean bienvenidos cada uno los que somos de aquí, del plan de Hidalgo, de las distintas comunidades y en especial pues los compadritos, comadritas que vienen del Distrito Federal, y que vienen de la palabra de la Corporación de Concheros, de la Jefa Margarita, pues sean bienvenidos. A los compadritos, comadritas que están por allá afuera, los que no alcanzan a escuchar o los que eh, se quedaron, van llegando, pues todos sean bienvenidos, compadritos. Vamos a iniciar el santo trabajo, ya que pues, por mis ocupaciones nos agarró un poquito la tarde, pero ya saben que, que yo siempre ando corriendo con mis muertitos. Entonces, este, pues hoy no fue la excepción. Entonces, compadritos, este, vamos a iniciar. Eh, vamos a donar las palabras para darle luz al altar. Que Primeramente, Dios, le vamos a pedir a Dios que nos conceda la luz, la gracia, para iluminar este altar y para iluminar nuestros corazones. Le pido de favor al... La comadrita Leo. Él es Dios. Que nos haga favor de iluminar el Sirio derecho. Eh, le pido de favor al compadrito Rufino. ¿El Dios. Que nos haga favor de iluminar el Sirio izquierdo. El compadrito Mundo. ¿El Dios. Nos haga favor de iluminar el Sirio del centro. Dios? Y le voy a pedir de favor que el compadrito Pablo. Él es Dios de Tepéití, nos haga favor de darle luz a las ánimas en el momento en que las estemos llamando. ¿Están ustedes de acuerdo, compadritos? ¡Él es Dios! Compadritos, después de pedir el permiso, endonaremos las palabras para atender la santa forma y daremos inicio enseguidita. Este, durante el permiso, también, este, compadrito César, nos haga favor de poner el sendal nuevo para que este, nuestro Santo Señor de Chalma estrene como cada año, como siempre ha sido, desde que yo tengo la conciencia de estar aquí, cada año se hace su sendal nuevo en esta fiesta, sus flores nuevas, y hoy gracias a Dios me dio la oportunidad de pagarle lo mucho que ha hecho por mí con estas ofrendas. Pues compadritos, vamos a, a pedir el Santo Permiso y este... Conforme vayan pasando las, los compadritos, inicia el permiso, van pasándolas como los nombramos, por favor compadritos. Come <laughs> del refugio. Gracias a Dios conferida. maría del refugio. Gracias a Dios concedida Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. De los, de los cielos, cielos y de la tierra. tierra en de los cielos y de la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre mío, Señor de Chalma, que nos has dado licencia de un año más dar inicio a esta santa velación, ofreciéndote estos tres cirios que representan la, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero asimismo representan el cielo, la tierra y el aire que nos sostiene. Te pedimos que sea de tu santa voluntad que las ánimas benditas estén en esta hora de nuestra parte. Te pedimos, oh dulce Jesús, que en este día tengas piedad y misericordia de todas ellas. Te pedimos, oh dulce Jesús, que en esta hora las ánimas benditas del Santo Purgatorio rompan sus cadenas y salgan en un instante a venir a morar entre nosotros, para que nos den su luz, su fuerza y su bendición. Te pedimos, Dios Padre Omnipotente, hasta que acabe la oración... Te pedimos Dios Padre Omnipotente que en este día tengas piedad y misericordia de todas ellas y de nosotros. Te suplicamos Dios eterno que en esta hora bendigas a todos cuantos estamos aquí, cuantos nos hemos reunido. Y a todos aquellos que vendrán en el camino, los que vendrán el día de mañana, los que por la enfermedad, por la dolencia de su cuerpo ya no han podido estar entre nosotros. Que bendiga, Señor, por aquellos que por su necesidad del trabajo, por aquellos que por resguardarse de esta pandemia, Señor, también se han abstenido de venir a esta santa velación. Más que tu santa protección como tu sangre divina sea derramada en cada uno de nosotros para que saliendo de este santo lugar todos vayamos sanos y salvos del alma y del cuerpo. Te pedimos, oh dulce Jesús, que así como has obrado milagro entre tantos seres que sufren en este día, obres uno más sobre nosotros para que estemos un instante, alabando tu dulce nombre, haciendo este trabajo de la flor y el canto. Te pedimos, oh dulce Jesús, que nos des licencia para que al día de mañana vemos tu dulce nombre en tu divino santuario. En este instante daremos inicio, Padre amoroso, si es tu voluntad. Encendidas las luces, encendidos los cirios. Llamada las ánimas y estando todos reunidos, podamos así en este día hacer tu santa velación y obligación. Por eso, yo les pido ánimas, amigas mías, que en esta hora estén entre nosotros. Nos defiendan la espalda, nos defiendan el frente y nos defiendan los lados, porque el enemigo mucho es entre nosotros, el enemigo solamente ronda como león rugiente para devorar a las ovejas. Mas pedimos, Señor, que estas ánimas benditas sean nuestra luz, nuestro guía, que en esta hora las ánimas benditas escuchen la plegaria que ofrecemos, que las candelas que se han encendido lleguen la luz hasta donde sus corazones lo necesiten. Te pedimos, Dios omnipotente, bendigas y sacralices todo cuanto hemos puesto en este altar para que sirvan de regocijo para ti y que sean de grande gloria para Dios nuestro Padre. hayan elegido para formar esta santa forma. Eh, por, mi, por mi parte, pues, muy agradecido, compadritos, con, con todos ustedes por por, por, este, por tomarnos en cuenta, ya que, pues, no somos de aquí de, de la comunidad, pero sí somos, eh, ahora sí que del grupo. Y, pues, Aquí entregamos esta santa forma, pues un poquito, un poquito chueco, pero con mucha, mucha devoción y mucha fe para nuestro, nuestro Señor de la preciosa sangre. Pues Él es Dios, compadritos. Él es Dios. Él es Dios, compadritos. Él es Dios. Este, pues, nerviosos como, como siempre, como si fuera la primera vez, porque, pues... Siempre después de un año, pues es la primera vez que nos dan, un, nos hacen el honor de tomarnos en cuenta para, para hacer la santa forma. Este, Pues muy agradecido con compadrito Carlos, Gracias. con la comadrita Chávez, con todos los compadritos de aquí de, de Hidalgo. El, el, el, el. Siempre es un gusto y un, un placer estar aquí. Y antes que nada, pues a nuestro Padre Santísimo, que para él hicimos este trabajito. Pues Él es Dios, compadre. Él, él, es, Dios. Dios. él es Dios. compadritos. Él es Dios. Primeramente, con el permiso de Dios, mi Padre Santísimo, Señor de Chalman, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, esta Madre Santísima de los Remedios, las ánimas benditas y especialmente hoy la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes han hecho este santo trabajo, compadritos, como decía el compadrito Mundo, un poquito chueco, un poquito... La, el mundo así está, compadritos, no está parejito. Todos tenemos la dualidad, pero no está parejo. Entonces, Dios también, así que, pues, Diosito está formado por sus manos ahorita en el suelo. Él está abajado por ustedes a la tierra. Y cuando lo suban a la forma, Él regresa al cielo y nos deja su santa imagen para que nosotros nos re. Nos, nos reflejemos en Él por eso nuestra santa forma tiene ese espejito para que cuando pasemos a persignarnos, nos reflejemos en Él que seamos Dios nosotros también seamos como Dios seamos parte de Dios porque Dios vino a ser parte de nosotros Dios está ahorita aquí entre nosotros en esta forma de la flor porque la flor para nosotros es vida y verdad estas luces que están encendidas están alumbrando los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos, y están alumbrando, ahorita nosotros somos el centro, esa velita que está en el centro, somos nosotros, el copal que sube, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, los sirios, ya dijimos, la Santísima Trinidad, las velitas que están abajo, las ánimas benditas, y así, compadritos, ustedes han complementado esta primer parte de la velación, todo tiene su dualidad, ahorita... Vamos a dar el, el descansito y, ven, y venimos de regreso otra vez ahora a levantar a Dios. A levantar a Dios porque Dios no puede estar nada más en la tierra, sino que también Dios tiene que regresar al cielo. Entonces, compadritos, esta santa forma que ustedes han hecho, con mucho cariño, con mucho amor, Él es el que se la recibe, Él es el que la bendice y Él es el que le toca juzgar si lo hicieron bien lo hicieron mal. De mi parte solamente les digo muchas gracias porque ustedes han trabajado, hombre y mujer, y han trabajado uno y a otro por todos nosotros que estamos aquí presentes. Han cargado con nuestras culpas, nuestros pecados, sin caritos allí, formando al Señor. Entonces, ustedes han ganado hoy la bendición de Dios y, y esa, esa caridad que Él nos ofrece entonces, compadritos, muchas gracias. Chávez, que me, me dieron este trabajito y pues la verdad, yo no venía al 100, Acá arriba, pues, llegando ahí en la terminal, pues ahí nos encontramos con la comadita y pues, le digo, no, pues, pues ni modo, ya llegamos tarde, pero vamos, tenemos que llegar. Y, pues, gracias que me han dado este trabajito, no, yo siento que no lo hice bien, pero pues, lo hicimos con mucho corazón. Gracias compadritos. La verdad yo no, no pensaba que, que yo iba a llegar a, a hacer este trabajito. Y pensé que ya dije, ¿no? Ya llegué tarde, ya ellos lo hicieron todo y ya, ya no me tocó más. Pero llegamos a tiempo. Sí. Gracias compadre Carlos, gracias. Chávez. Gracias, compaditos. Sí, sí. Él es Dios. Con el permiso de las ánimas bonitas y de Mario Cruz. Él es Dios. Y de los que, que se han muerto. Él es Dios. Mi papá todavía me sigue permitiendo estar aquí. El, bueno, así que, donde conocer mi papá Rafael. Él es Dios. Yo estoy aquí en la presencia de él, con mi mamá, que está allá afuera este Gracias, compadre Carlitos, compadre Chávez, que me permitieron levantar la Santísima Flor. No me ha tocado, nada más una vez me han tocado los bastones. Y, y se los agradezco de todo corazón, porque el tiempo que yo estuve con mi papá en la danza, nunca me tocó, nunca me tocó cantar una alabanza con él. Nunca me tocó levantar una ropa y la con él. Y, y me da mucho gusto. Ahora sí, como dice el compadrito aquí, llegamos tarde y nos encontramos en la parada. Y solamente Dios nos puso en esta, en esta ofrenda. Aquí con las ánimas benditas. Y que Mario siempre me... Está presente Chávez. Dios, Dios, Mario. Dios. Que como me quiso, el compadrito. Mario Cruz. Siempre es Dios, Será su mariquita. Claro que sí. Y aquí estoy presente adelante de ellos. Del señor de Chalma. Que mi papá era muy devoto con él. Gracias, compadrito Carlos, gracias sí. compadrita Chávez, sí. compadritos, muchísimas Dios. gracias que me permitan estar aquí. El... Lo único que les pediría, y si eso se puede, compadrito Carlos, hacerle una relación a mi papá. Allí en su casa. Ahí tienen su casa, están abiertas las puertas. El día de sus dos años, tres años, que mi papá ya falleció, esperamos que contemos con, con su compañero, compadrito Carlos. No sé, ahora sí que mi papá siempre te siguió, Carlos. Perdóname, ahora sí que mi papá siempre estuvo contigo. Y, y, y no me van a dejar mentir que mi papá, con Mario, Dios. estuvieron muy unidos. Él es Dios, compadritos. Él, Él, Él, Él es Dios. Gracias, comenta Chávez. Gracias, compadrito Carlos, que me permitieron aquí. Yo lo hice con mucho, mucha devoción. Estoy muy agradecido con Dios y con, con todos los compadritos y en la danza que saqueando aquí. Él es Dios. Él es un privilegio para mí. Es, no sé cómo expresarme. Tengo muchas cosas que tengo que agradecer. A Dios y a ustedes compadritos. Él es Dios compadritos. Él es Dios, Dios compadritos. Pues yo les doy las gracias por permitirme participar en estas ofrendas. Quizás, pues me había yo alejado un poquito de ustedes, pero fue por enfermedad. Pero aquí sigo. Si ustedes me lo permiten, aquí voy a seguir. Porque me gusta y porque tengo esa devoción. Él es Dios. Él es Dios. Ustedes es Dios, señores compadritos. Dios, Dios. Pues, como dicen los compadritos, las comadritas, todos traemos algo que ofrecerle a Dios y, y no soy adivino ni soy... Dios es el que pone y el que dispone. Cada quien trae su sentir, cada quien trae su, su necesidad, su, agra su agradecimiento, su gratitud a Dios. Y estos son los momentos, siempre se, los, se nos ha dicho, siempre decía el jefe Mario, allá en su casa dejen sus penas, sus tristezas, Aquí vengan a dar gracias a Dios con alegría, con gusto, No es bueno que estemos con nuestra carota, con nuestros nuestras quejadas de que me duele, que esto, no. Aquí, aquí viene uno a alabar a Dios y, y lo que ustedes han hecho pues es un trabajo muy grande, Porque es como les dije, levantar a Dios del suelo, de este santo suelo para ponerlo en esa forma que representa al astro rey al sol pero también representa a Dios Santísimo y los bastoncitos que representan a Dios que es padre y madre al mismo tiempo, hombre y mujer a Dios que es el día y la noche que es el cielo y la tierra a Dios que es la vida y la muerte entonces esos dos bastoncitos son los brazos que sostienen que sostienen el Santo Súchil y de donde nosotros nos sostenemos. Entonces, compadritos, comadritas muchas gracias, que el trabajo que ustedes han hecho el Señor se los recompense y que lo que en su corazón está Él, lo remedie. Si son penas, si son tristezas, Él ponga la alegría. Si son angustias, si son pesares, Él ponga el remedio. Si son enfermedades, si son tristezas del alma, del cuerpo, Él es el único doctor de los doctores. Nosotros no, compadritos, nosotros solamente rogamos con nuestro canto y rogamos con nuestras oraciones.